Nos preguntan respecto a cómo manejar el tema de la separación desde la perspectiva chamánica y de la sabiduría ancestral y ejercer justamente en momentos como esos el desapego. Soy chamalú y esta pregunta que nos hacen, eh, que además se repite y se ha repetido durante estas cuatro décadas de estar viajando por todo el mundo compartiendo esta sabiduría ancestral, nos ha tocado responderla centenares de veces, es una pregunta muy frecuente. Creo que tenemos que comenzar eh, situando eh, o redefiniendo el tema de la separación, el divorcio. Esto no es, nosotros no lo vemos desde nuestra escuela de shamanismo que estamos justamente a punto de inaugurar, no lo vemos como el fracaso, como que las cosas salieron mal. Puede ser vivimos por etapas y puede ser que se cierre si naturalmente esa etapa ese ciclo. No necesariamente que las cosas fracasaron. Entonces, primero redefinamos. Una separación no es sinónimo de fracaso. Es que se agotó el amor se agotó el ciclo se terminó esa etapa. Eh, vamos a pasar a otra etapa donde cada uno va a tomar su propio camino es parte del itinerario la vida está llena de sorpresas vivir es convivir con incertidumbre además eh, nosotros partimos en nuestra escuela de la premisa de que no todas las personas eh, necesitan vivir una experiencia conyugal de por vida lo que tenemos que hacer en esta vida y esto lo compartimos en nuestra escuela desde el principio, eh, es eh, aquello que quedó pendiente. Hay cosas que ya las hemos trabajado en otras vidas, hay cosas que ya no necesitamos vivirlas. Lo que sí precisamos es darle continuidad a lo que veníamos trabajando antes. Y esto supone un proceso de ir... Eh, pues eh, viendo a cuál de los grupos pertenecemos. Por un lado, hay un grupo de personas que de ninguna manera necesitan vivir la experiencia conyugal. Si la presión social, familiar o un eventual enamoramiento genera esa circunstancia, les va a ir mal. Sí. Porque ellos han venido a trabajar el tema de del afecto, de la sexualidad, de su espiritualidad, de otras maneras, de otras formas. Hay muchas maneras de trabajar esto. Salud que eh, se lo puedes retomar posteriormente. Hay otro grupo de personas que lo que necesitan, según lo que han vivido antes, es vivir una o dos etapas de su vida acompañados y después solas. Porque cuando estén solas se va a dinamizar su proceso de aprendizaje. A ellas les puede ir bien en una, en dos relaciones, pero si intentan perpetuar eso, les termina yendo muy mal. Y hay otro grupo de personas, hombres y mujeres, que necesitan vivir acompañados, que necesitan caminar esta historia evolutiva llamada vida, acompañados a través de un contexto afectivo. A esas personas sí se les puede decir hay que elegir la persona adecuada, aquella con la que puedas crecer, volar, que uno con sus alas en la misma dirección. Entonces, lo primero que hay que hacer para que nos envíe esta pregunta es eh, pues, ver a qué grupo pertenecemos. Esto lo vamos a sentir, lo vamos a presentir. Si no está claro, habrá que meditar, habrá que reflexionar hasta que nos quede claro. En función de ello, la estrategia existencial que podamos aplicar al tema conyugal, será pues distinta, totalmente distinta. Si fuera quien nos está preguntando del grupo intermedio, si de los que sí, pero una o dos etapas en la vida, una separación habría que celebrarla. Por otro lado, el tema del apego. Creo que a la hora de manejar emociones, sentimientos, afectos, hay que ver desde dónde la persona está planteando una relación. Si es desde el miedo, si es desde la carencia, aquello no va a terminar bien. El amor comienza cuando termina el miedo. El amor es lo posterior, el siguiente peldaño, el piso de arriba del edificio de la vida. No puede haber miedo y amor. Cuando una persona no está trabajada, cuando una persona no está despierta, cuando una persona es, eh, está eh, sin haber hecho ese trabajo interior que nosotros eh, llamamos renacimiento, es muy instintiva, es muy básica y, y se aferra y se apega. La vida es movimiento, la vida es cambio. ¿Para quién nos está preguntando esto de cómo aplicar el desapego? Es que la vida es cambio, por tanto el desapego es la ley inherente a la vida. Todo está en constante transformación. Ni tú mismo vas a ser la misma persona. Por eso las parejas que quieren una vida prolongada, conjunta, así, de bienestar, de dicha, de crecimiento mutuo, tendrán que ir viviendo, preparándose para vivir varias etapas juntos, porque no eres la misma persona de hace cinco años. Vivimos por etapas. Entonces hay que contextualizar mucho esto, según sea la situación. Pero yo partiría diciéndole, separarse no necesariamente es algo malo. Puede ser algo muy bueno, necesario, de mucho aprendizaje, quedamos como amigos, hasta hemos conocido casos de gente que está formándose en, eh, bajo esta filosofía inspirada en las biblias ancestrales de parejas que han celebrado su separación, con invitados, con fiesta, en fin, sí, totalmente. Entonces habrá que ver también que cada decisión tiene que adoptarse en coherencia con los principios con el código ético que tenemos, con el estilo de vida elegido, con el camino espiritual que seguimos. Desde ya yo desconfiaría de cualquier relación afectiva que eh, no tenga un mínimo de madurez y que no involucre a personas que se están trabajando, que se están conociendo. El trabajo interior comienza con el conocerse. Si vas a compartir tu vida con alguien, que sea para estar creciendo juntos. Una separación puede ser el final de esa vida compartida y mejor separarse antes que se acabe el amor. Porque lo que legitima la convivencia es el amor. Sin amor, continuar al lado de alguien podría convertirse en una variante de adulterio, de prostitución y ambas situaciones creo que son indeseables. Lo que precisamos es que todo lo que hagamos en la vida sea parte de un camino de crecimiento, que te haga crecer, que incremente tu bienestar. De manera que compartir con otra persona tiene que ser un vuelo eh, compartido en la misma dirección, pero cada uno usando sus propias alas. Si llega un momento en que ella o él decide tomar otro rumbo, pues eh, adelante. Agradeceremos su ausencia. Pero habremos compartido, tendremos una colección de buenos recuerdos y habremos crecido, habremos aprendido muchísimo de eso. Por tanto, creo que hay que contextualizar, a ver quién soy, a qué grupo pertenezco, en qué etapa de mi vida estoy, qué es lo que busco, qué es lo que necesito, desde dónde estoy planteando esta relación. nuestra escuela de chamanismo que estamos a punto de inaugurar propone alternativas totalmente distintas a las convencionales o a las que ofrece la psicología. Básicamente, porque transporta una sabiduría milenaria que fue eh, trabajada en la escuela iniciática de la vida donde un error es parte de un aprendizaje, un aprendizaje pendiente y donde no hay fracasos aprendizajes, alegrías, eh, a veces situaciones duras pero que también son didácticas y en definitiva es incertidumbre de la mano de la sorpresa y, pues, más aún de la creatividad, puede también ser, en el fondo, una buena enseñanza. Gracias.